Hola bienvenidos hoy vamos a ver el tema de conversión de sistemas de numeración ¿Qué es un sistema de numeración un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos actualmente los sistemas de numeración son posicionales lo que significa es que dependiendo del lugar donde se encuentren tienen un valor ¿de acuerdo? ahora nosotros vamos a estudiar cuatro sistemas de numeración binario, octal, decimal y hexadecimal cada uno de ellos tiene diferentes elementos por, des, por nombrar el sistema binario tiene dos elementos, el 0 y el 1. Y el sistema hexadecimal tiene 16, tiene 16 elementos. Como ustedes pueden darse cuenta, va desde el número 0 hasta el 9 y luego utilizamos las letras desde la a hasta la f, tal como se muestra en el cuadro. Ahí tenemos algunas notaciones. ¿sí? En de decimal, binario y octal. Cada una de ellas representa un número en un diferente en un sistema. Ahora, para poder realizar la diferencia en qué sistema se encuentra, nosotros utilizamos un subíndice. Por ejemplo, en el sistema decimal está sobreentendido que pertenece al eh, o que tiene el subíndice 10. Si ustedes quieren lo pueden colocar, pero de otra manera significa que pertenece al sistema decimal. El binario utiliza el subíndice 2 y el octal el subíndice 8. De otra manera también el sistema hexadecimal utiliza el número 16. Aquí tenemos un cuadro comparativo. Miren, eh, por decir, el número 0 en los cuatro sistemas es igual. ¿sí? Vamos con el número 7. En el sistema binario, el número 7 es representado por el 1, uno, 1, uno, uno. En el octal 7 y en hexadecimal 7. Vamos con el número 15. Miremos el número 15. En decimal es 15. En binario se representa por cuatro unos. 1, 1, 1. En hexadecimal utiliza la letra F y vamos a ver que. Que los números decimales del 10 al 15 son representados en hexadecimal por las letras que aparecen en rojo, ¿sí? desde la A hasta la F. Esto es muy importante aprenderse de memoria para poder realizar la conversión de decimal a hexadecimal. Bien, aquí están algunos ejemplos. Lo importante aquí es tener eh, presente que utilizamos un subíndice para poder recalcar a qué sistema pertenece. Por ejemplo, en el sistema binario utilizamos el subíndice 2, el número ahí está, 111, en octal. El subíndice 8 y en hexadecimal 16. También el cuadro nos indica que son conversiones o equivalentes. Por decir, el número 15 es igual al binario 111, 1, 1, al octal 17 y al hexadecimal F. ¿sí? Todos estos son equivalentes. Ahora vamos a, a, a ver cómo realizar esta conversión. Primero, de decimal a binario. Para convertir un número de decimal a binario, nosotros vamos a dividirlo todo para 2. Todo para 2 porque 2 es la base del sistema binario. ¿Sí? los residuos en este caso del sistema binario siempre van a pertenecer o tienen que pertenecer a los ele al elemento 0 o al elemento 1 de acuerdo porque estos forman parte del conjunto del sistema binario y comenzamos a dividir hasta que el último el cociente ya no pueda ser dividido exactamente en este caso para la base 2 si el 1 dividido para 2 ya no, puedo, ya no puede ser dividido exactamente por lo tanto hasta ahí quedará la, la división Miren, hemos procedido a realizar esta división y ¿cuál es el resultado? ¿Cómo escribo yo la respuesta? Desde la parte final hacia la inicial. Voy escribiendo los residuos. Miren, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Y el resultado será de esta forma, con el subíndice 2. ¿sí? Entonces, clave, aquí es, hay que dividir para 2 para poder encontrar de, eh, la conversión de decimal a binario. Ahora vamos de binario a decimal para poder convertir he utilizado una pequeña tabla en la parte superior va escribimos el número ¿sí? que nos piden realizar la conversión y en la parte eh, inferior vamos de derecha hasta izquierda a colocar el número o la posición en la que se encuentra cada uno de estos números empezando desde el número 0 hasta la última posición en este caso hasta el número 6 luego qué hacemos vamos desde el primer número ¿sí? y lo multiplicamos por la base elevado a la posición que se encuentra o al exponente 2 a la 6 más 0 por 2 a la quinta más 1 por 2 a la 4 más 0 por 2 a la tercera más 0 por 2 al cuadrado más 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0 al realizar esta operación obtengo el número 83 entonces la conversión es decir el número 10, 100, 11 en binario es igual a 83 en decimal vamos con la siguiente conversión de decimal a octal aquí tenemos que dividir para el número 8 porque 8 es la base del sistema octal de igual forma el residuo debe pertenecer o sea deben todos los elementos deben pertenecer al conjunto de los números octales es decir del 0 al 7 al realizar la división nos damos cuenta no es cierto que ya en este número en el último en la última parte de la división el 1 al dividirlo para 8 ya no es exacto ya no tenemos un número exacto por lo tanto la división queda hasta ahí ¿Cómo escribo la respuesta desde la parte inferior a la superior voy escribiendo en este caso 1,7,2 con el subíndice 8 entonces el número 122 en decimal es el 172 en octal igual, de igual manera del octal a decimal utilizo la misma tablita miren la misma tabla en la parte superior coloco el número 237 en la parte inferior coloco la posición en este caso de derecha a izquierda desde el 0 hasta el 2, porque hasta el 2 es la posición que, que, que tengo, según este número. De igual manera, voy colocando los elementos. El primer elemento, 2 por, ¿cuál es la base? 8 elevado a la posición 2, más el número 3 por 8 elevado a su posición 1, y más el otro elemento, 7 por 8 elevado a la 0. Al realizar esta operación, tengo el número 159 en base decimal. Por lo tanto, el 237 en base octal será igual al, dos, al 159 en base decimal vamos con la última conversión de decimal a hexadecimal aquí vamos a dividir en cambio para 16 porque 16 es la base del sistema hexadecimal los residuos deben pertenecer al conjunto del sistema hexadecimal es decir de los elementos del 0 al 9 y de las letras a hasta la f que representan también números por ejemplo aquí miren tenemos un caso especial el 108 dividido para 16 tengo residuo 12 y el 12 sí si pertenece al sistema hexadecimal, pero en sí si el número 12 yo no puedo escribir el 1 y el 2, sino que tienen una representación con una letra que es C en este caso. Miren, el 6 ya no puedo dividirlo para 16 porque su resultado no es exacto, por lo tanto, hasta ahí queda la división. ¿Cuál es la, el resultado final? Desde la parte eh, que concluyen, ¿es cierto? Hasta la inicial, coloco la respuesta. Primero va el 6, luego la letra C. Y finalmente el número 7 con base 16, que es la base hexadecimal. Bueno, esto es todo en cuanto al sistema de conversiones y nos veremos en otra oportunidad.